se ha hablado mucho, se ha tratado de educar a la población, pero eh, todavía mantenemos el escepticismo, mucha indisciplina. Y yo, a la verdad que, que digo, que en las condiciones que hemos tratado esta pandemia, eh, la situación ha sido prácticamente... Eh, algo algo algo aceptable por parte de, de, de los resultados que se han tenido no denigrando tantas personas que han muerto sino diciendo que por tan poca disciplina poca cosa han pasado aquí en el país porque eh, nos hemos relajado demasiado y esta, esta pandemia siempre hemos dicho que va a convivir con nosotros mucho tiempo y todas las medidas que hoy estamos tomando desde afuera, ¿verdad?, eh, distanciamiento, mascarilla, higiene, que son las tres principales medidas que han resultado, que han dado buenos resultados, pero las medidas internas en el combate directo, en las salas de hospitales y centros clínicos, también se ha aprendido mucho en cómo tratarlo, también se ha avanzado mucho en cómo... Eh, ...administrar los diferentes medicamentos que hoy disponemos para eh, mediar con este virus tan letal. Y ambas cosas nos dan cierta ventaja hasta esperar que llegue la vacuna definitiva eh, sobre el virus del COVID-19. Tenemos médicos más preparados, tenemos salas de hospitales y centros clínicos más preparados... Ya conocemos también una serie de medicamentos que se pueden usar para tratamientos, para tratamientos médicos. Es decir, que ya tenemos algo que nos puede ayudar. Además de que eh, hay un poquito más de disciplina, hay un poquito más de conocimiento con relación al distanciamiento, a la higiene y al uso de mascarilla. Pero todavía falta que la población tome esto más en serio más en serio, y combinando ambas acciones, disminuir eh, en grandes proporciones porcentuales eh, los contagios, ha faltado de las autoridades que monitoree la, la, la inmunidad comunitaria, ha faltado más información hacia la población también. Yo espero que desde ahora, pues, de, de se hecho, puedan... De hecho, Fulvio, el tema de las informaciones... Eh... Ha sido no ha sido un pecado dominicano, sino eh, sí, ha sido prácticamente sí, el mundo entero. Sí, porque sí. en definitiva, eh, tú mismo lo has dicho siempre, nosotros, una que no teníamos experiencia en guerra biológica, y esto es básicamente como una especie de guerra biológica. Sí, así es. Y segundo, la, el mundo entero no tenía la experiencia de combatir un virus, que aunque es un virus familia de los virus de la gripe, pero de sumamente agresivo sí. y peligroso por las zonas que ataca en el, el, sí. el, el, el organismo ¿no? Y, y un error que se cometió desde aquí de República Dominicana es tratar de hacerlo por sí solo sí, desde sí. desde la, la, la, la parte eh, gubernamental aquí hay que incluir a todo el mundo hay que incluir todos los centros hay que incluir, eh, incluir todos los profesionales de la salud y Así hay que es. incluir a la población sí bueno, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables Buenos televidentes. Días, Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional para así tomar mejores decisiones. Hoy es viernes. Sí, señor. Mira, eh, estamos tratando lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19. Estamos tratando el tema de que... Eh, muchos eh, muchas personas de diferentes litorales políticos, médicos han dicho que debemos volver a la cuarentena por lo que está pasando por lo, eh, eh, una de las cosas que se dice aquí es eh, eh, que mil doscientos y tanto el día de ayer. en el día de ayer y que ya no hay cama que en el gran Santo Domingo eh, están todos ocupados eh, el, el home colapsó entonces eso es lo que estamos eh, ¿verdad? viendo ¿Cuál sería la, la, la, ¿Cuál sería la mejor salida ¿no? para la República Dominicana, sobre todo que estamos en medio de un proceso de transición? Y la gente que se olvide de celebrar la, la transición y triunfo y eso, porque eso nos va a crear mayores problemas. Pero sí, eso es lo que mira, estamos tratando. En definitiva, estamos en la era de que hemos perdido los rituales. Ya no vamos a tener una vida normal. O a la que nosotros entendemos individualmente que es normal para mí. Es decir, eh, si yo tenía un patrón de vida, trabajar, eh, hacer alguna actividad de, de, eh, de recreación, compartir con algunos amigos, ir a, una vez al cine, en fin, se están rompiendo todos los esquemas y nuestros rituales se están rompiendo. Es otro modo de entender que la sociedad de golpe tendrá que variar el ritual, entonces, ciertamente que a la desescalada le dimos una especie de, de ánimo de que ya todo pasó, y eso nos da confianza, y como yo decía antes, he aprendido, he conocido un poquito más en mi, en, en mi búsqueda e investigación, el COVID es una realidad, pero de ahí a la a la de convertirnos o a, a volver al ritual, es lo que ha traído el problema. Ciertamente que nosotros estamos en un periodo que políticamente también nos sacó un poquito de la atención del COVID. Nos convirtió en políticos, volvimos a un ritual, aunque con ciertas limitantes, con la mascarilla, con los guantes, lo que sea. Pero si nos damos cuenta cómo estamos abordando el tema, según expertos, hay una posibilidad en América Latina de, de unos 900 mil casos si no hacemos lo que son las reglas. Pero si hacemos con las reglas, tendríamos una reducción importantísima, que es lo que no se ha hecho en República Dominicana para abordar las medidas necesarias con este, esta ¿Qué pandemia. Por, ¿qué, porcentaje, ¿Qué porcentaje ustedes le agregarían a la indisciplina dominicana en, el, en términos del de aumento de la pandemia? Uh, eh, no, el, el estudio que pudiera dar o arrojar es si se hubiese hecho el levantamiento epidemiológico del país. Tuvimos todo el tiempo necesario para hacerlo en cuarentena. Obviamente que en el caso Franco Macorizano, podría tú tener una idea por dónde andan andaban las cosas cuando se daban los resultados que hasta la fuimos intervenidos. Y estábamos aislados del resto de las demás comunidades. No solamente estábamos aislados internamente, sino que nos limitaban, si yo salía de aquí a La Guama, si yo iba a La Loma, en Jaya había, un, en, en la, es decir, que en, los, de li, la piña, en los lugares limítrofes la de la ciudad. Entonces, lamentablemente, es una de las quejas que he tenido siempre, y una de las preguntas, ¿en qué etapa estamos? Entonces, eh, definitivamente, Francis, la curva nunca se aplastó. Nunca se aplastó. Y se estamos hoy peor que América Latina. Entonces, si tomamos en cuenta lo que era eso, y a donde llegamos, que nos convertimos entonces en la ciudad de menos infectados y de menos muertes, y, vol y, y volver a una especie de confinamiento, porque te voy a decir algo. Las experiencias pasadas con la experiencia de hoy están dando ciertos resultados, porque anoche yo salí de una reunión a eso de las ocho y media. Ah, te estás reuniendo. Fui bueno, pero con una reunión de trabajo entre abogados. Eh, con distanciamiento, ya. obviamente, y con la protección, nunca sin protección. Y yo vi la ciudad, yo vi la ciudad un tanto tranquila. tranquila. Sí. Es decir, no había mucho movimiento. Sí. Y me dio eso a entender, que la población le está haciendo caso, o nos estamos no, asustando. No, es, que, es que nos están bombardeando con la información por todas partes. La situación sí, es muy grave. Es muy grave. Gracias, Francis. Eh, tenemos ya con nosotros a Carolina Medina. <risa> buen día yo yo daría lo que fuera por volver a ver pero verlo físicamente verlo estar presente el floreo que le hacen a los presidentes cuando llegan es una cosa maravillosa ah, <risa> Te gusta. Eso? buenos días carolina buenos días amado francis Hola. buenos días ¿Cómo Julio? Estás? muy bien buen gracias día, a carolina. Dios. buenos días a toda la gente que está con nosotros eh, en relación a, a lo que está pasando con el tema del COVID, hay una pregunta que nosotros debiéramos de hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles medidas eh, va a tomar o qué piensa hacer el, el gobierno? Porque hasta tanto es el ministro de Salud... Mira, y el hay Señor una noticia, Sánchez. con el perdón tuyo Carolina, hay una noticia interesante dentro de todas las malas noticias y es que... Hay una comisión de salud que acaba de designar el presidente electo y esa comisión está trabajando directamente, que era con, con el gobierno, que era una de las cosas que yo eh, eh, decía ayer, que quizás eso fuese magnífico que se hiciera. Y se hizo y eso me parece que pudiera, dos ideas, dos visiones, pues pudiera... Buscárselo una solución, una solución que no comprometa al, al nuevo gobierno y, porque la va a tomar conjuntamente con el actual gobierno. Y que se tomen las iniciativas, que es hacia dónde voy. Falta un mes para salir el gobierno del, de Danilo Medina, pero en ese mes no podemos, entiendo, dejar las cosas al aire, no, no, claro. de esperar que entre Luis Abinader para que entonces se empiecen a hacer lo necesario para continuar combatiendo el covid mi interrogante es la siguiente y esperemos eh, hoy es viernes. El asistente que, de Danilo dio positivo ahora. Sí, Ay, también. Y el obispo de Igüey. Sí. El, el, el eh, este tiene. señor Iván Ruiz, la esposa también del show, dieron positivo. O sea, realmente nosotros tenemos una situación de salud muy seria y esto es lo que hay que entender y decía que nosotros esperamos que a más tardar a principio de semana escuchar algunas medidas restrictivas o qué piensa hacer el gobierno y hay que estar bien claro sería muy difícil hacer que la gente vuelva atrás luego de una apertura total de la economía de la vida aunque ya en las noches la gente si bien no sale pero en el día y los fines de semana la vida continúa normal ¿Qué se podría hacer con la ciudadanía, que es el único o somos los únicos que tenemos la capacidad de parar el COVID evitando el contacto y haciendo lo propio, cuidándonos cuando salimos a trabajar, si vamos a una diligencia? O sea, ¿qué se puede hacer para evitar eh, el contagio que continúe avanzando cuando ya estamos normal? Sería muy cuesta arriba para los ciudadanos. señores. nosotros vimos manifestaciones, no recuerdo de qué país fue, en las noticias con Vladimir, que la gente salió a las calles a manifestar en contra del confinamiento. Creo que fue en Guatemala. En, Guate eh, en Guatemala, Guatemala, sí, o el Perú. Una reacción eh, a, la, a la medida gubernamental por entender el pueblo que no lo se hizo en el tiempo y en las condiciones que se requería y después lo convierten en confinamiento. Entonces... Ese es un caso, entonces la realidad de nosotros que tenemos ya está todo aperturado y, y esto es lo que quiero dejar sobre el comentario, o sea, ¿qué se puede hacer desde el gobierno para evitar el contagio, evitar el distanciamiento físico, que aún estando en otras escalas de la apertura gradual, ya la gente no lo estaba cumpliendo, ahora creo que someter a la ciudadanía a un conf confinamiento de alguna forma, o sea, va a estar muy, muy difícil de parte del gobierno. Creo que en ese sentido... Eh, hay una incertidumbre importante porque no veo en lo particular, no veo qué se puede hacer desde el Estado para hacer que la gente cumpla, porque irse a las casas no creo que sea una posibilidad, a menos que lleguemos a un punto, que es el que se entiende que vamos cuando estamos hablando, de que una de las principales ciudades está hasta el tope, Santiago, el distrito, entonces... ¿qué va a pasar? Siento mucha incertidumbre con todo esto que estamos viendo y lo que se puede hacer desde Mira, el gobierno. en tu esperanza, o, o en, tú, esperanza. En, tu, en, tu, en lo que tú eh, pides, ¿qué hacer? Hay una respuesta que yo veo, que la sociedad, nosotros, individualmente o familiarmente, como célula familiar, sí. sana, sin necesidad que el Estado me lo imponga. Volver a las medidas, romper los rituales, sí. porque volvimos a usar los rituales de nuestra vida cotidiana. Hasta tanto haya una reacción verdadera del Estado a atacar el problema. ¿Por qué lo digo así? No es que no lo hayan hecho, no es que no se esté haciendo, es que en razón de la política de confinamiento, de confinamiento es la que los epidemiológicos, los epidemiológicos han entendido que se puede contrarrestar e ir separando sanos de, de enfermos o de infectados, porque no son enfermedades... Infectados, infecciones. Infecciones. Ir separando los sanos de los infectados. De allí fue cuando surgió eh, aquel momento que yo decía, debe existir un lugar de alejar o de confinar. Y ahí se formó la, la, lo de Aguayo, se hizo y se sacó de, de, del, del hospital los COVID y se llevó a Guisa. Mira. Entonces, cuando tú tienes ese panorama, la autoridad sí tiene conocimiento por demás y los asesores necesarios para establecer ese mecanismo. Y yo creo que debe venir en escalas. El confinamiento en escalas sería lugares que se han registrado, como se registró aquella vez San Francisco de Macorís, y los que no conservarlo, pero aislarlo, mira, mira, es mira. decir, que no haya tránsito. Mira, hay una situación. Yo pienso que el manejo que se le dio a la crisis en principio, un manejo político, ese manejo no fue adecuado. Ahora, ya no es tiempo de llorar ni de ponernos a lamentarnos de que no se hizo lo que se debía de hacer, de que debió hacerse de esta forma y que no se hizo. Bueno, ahora lo que hay que enfrentar. Pienso que ese manejo más la indisciplina dominicana, del pueblo dominicano, del dominicano común, del de, indudablemente, que nos ha puesto en esta situación. Ahora bien, eh, como decía Carolina, ¿irá el gobierno entrante o el gobierno que está a tomar la decisión de volver a confinarnos. Si no lo hace, la gente consciente, como tú acabas de decir, tiene que asumir esto como un, un reto familiar y personal. Yo, ayer, yo anoche hablaba con mis hijos, los dos que están viviendo conmigo, y les decía precisamente algo parecido a lo que tú planteabas. Miren, estamos en una situación muy crítica. Ustedes están viendo las noticias porque tienen celulares, tienen computadoras y saben lo que está pasando. Nosotros tenemos que autoconfinarnos. Sí. Su mamá y yo vamos a seguir yendo a la oficina, vamos a seguir, pero con el protocolo. Exacto. Y si en la lleg casa, llegar, quitarse Exactamente. los zapatos y si, si tiene llega, que quitarse las ropas, la quita. si llega un momento, ojalá que tenga algo debajo que pueda hacer, que pueda haberse, que no vaya a hacer sí, cosas, que, se no a hacer cosas sí. que, que sea contradictorio a la, so a, a la moral social. Pues bien, entonces, indud eh, indudablemente, si llega un momento en que no podemos recibir gente en la oficina, lo haremos vía, vía virtual y volveremos a la casa todos. Pero definitivamente... Ni su mamá ni yo podemos contagiarnos, ni ustedes dos tampoco, porque uno no sabe lo que va a pasar. O sea, hay que hacerlo de manera particular, hay que hacer un auto, autoconfinamiento, porque no, mira, eso, eso va a Entonces, te, vamos a tener que... Yo tomar. No Lo que decíamos eso. ayer, de, de que es propicia la ocasión de la reunión de consenso entre el presidente saliente y el entrante, sí, sí. lo que se refería a Fulvio, sí. No se hizo, ok, no debemos de lamentarnos, pero esas experiencias deben servirnos a nosotros para reeditar hacia futuro nuestras vidas, sí. nuestras vidas. De hecho, creo que va a venir o se tendrá que hacer y yo estoy limitándome a opinar en las calles porque yo no puedo ser un corrector social. No puedo ser un corrector social en el sentido de que en momentos veo personas que no tienen la menor idea y se me pegan atrás. Sí, sí, en sí. Una, y yo manteniendo la distancia. Entonces, tú tú corriendo y ellos para arriba Entonces, es una realidad, señores. Entonces, cuando yo hice algo ayer, no le dije nada. Y le dije, pase, pase, no hay problema. Y claro. me puse atrás porque vi que no había más nadie detrás y me... Y me y me confiné yo sí. en la fila. Claro. Bueno, para no, porque voy a, uno cae odioso. Sí, no, la gente... Que, por favor, la la gente mantenga... No a título personal, no es personal. Señores, vamos a recordar en la pregunta del día. ¿Considera usted que es necesario que autoridades se reanuden el estado de emergencia del país? Esa es la pregunta de nosotros. Hemos estado hablando... Yo de creo eso. que es focalizado, es decir, una una escalada sí, por regiona, regionalizada